Muy bien, estamos de retorno con el programa y como siempre muy agradecidos nosotros porque usted siga junto a la Televisión. Eh, ¿Qué pasa con el funcionamiento, por ejemplo, de, de los aeropuertos, el conflicto con el tema de SAPSA, respetar el acuerdo, el aumento salarial? Y bueno, hemos ido escuchando todo esto eh, en las últimas horas. Por ello, hoy nosotros hemos invitado al gerente general de SAPSA, Oscar Galvez, que nos acompaña en los estudios. Que Quiero darle la más cordial bienvenida. Sí, muchísimas gusto. gracias. Siempre es una alegría verlos. Y agradecido porque a través suyo podemos tener la oportunidad de comentarles también desde nuestra perspectiva eh, el contexto en el cual estamos oh, pasando estos últimos momentos en el aeropuerto. Así que muchísimas gracias. Permítame unos instantes. Saludo también a nuestro otro invitado, Waldo Bernal, gerente regional de La Paz, Sapsa, bienvenidos, un gusto. Muchas gracias, muy amable y eh, bueno pues dispuestos a compartir con la población acerca de todos los proyectos y también las actividades que está desarrollando Sapsa nacionalizada eh, en, estos, en estos momentos. A ver, eh, evidentemente partimos de eso, yo les ponía un contexto, ¿por dónde va la raíz de este conflicto que estamos viendo y la y la situación precisamente también de los aeropuertos? Ya, a ver, es, es importante, ¿no? Eh, contextualizar en uh -huh. principio, eh, me, me permitiría tal vez empezar aclarando que SAPSA, por supuesto, administra los tres aeropuertos internacionales uh -huh. que tenemos en Bolivia, ¿no? el Alto, Viru Viru y Jorge Visternán en Cochabamba. Uh -huh. Este problema que, que tenemos ahora está básicamente dándose en el Aeropuerto Internacional del Alto. Es, eh, se da a raíz de que nuestros compañeros, nuestros dirigentes del, del sindicato, eh, ...realizan una, una solicitud básicamente en cinco, en cinco áreas, es de lo que podemos eh, ver... Del, ...de la lectura, de los carteles, las, la publicidad que ellos han estado poniendo... La, ...que la son, básicamente, ¿no? sí, son básicamente, la, piden que se implemente en su totalidad las de ingeniería... Eh, ...que hay atenciones, eh, que no hemos, demandas que no hemos atendido satisfactoriamente para ellos... ...que tal vez hemos vulnerado algún derecho, eh, se ha hablado un poco de discriminación... ...y también han comentado sobre un proceso que tenemos, eh, con el, los, un proceso laboral por uh, más de 55 millones de bolivianos... ...que se ha iniciado en el año 2011, <risa> básicamente a título de contexto, okay. es, esas serían, esos serían los requerimientos... ...que tienen los compañeros en el acto. ¿Cuál es eh, la situación? ¿No se han atendido estas demandas en realidad... ¿O existe además eh, un trasfondo en esto? Porque también hemos escuchado señalar un, un tema incluso político dentro de todas estas movilizaciones. Eh, en realidad eh, nosotros entendemos que hemos atendido a cabalidad todas las exigencias y las demandas de nuestros compañeros. Eh, si no, no se olviden que Sapsa también debería haber tenido en los tres aeropuertos la actitud que, se, uh -huh. que, lo, que podemos ver. Porque que solo, es el solo es en el alto. Solo y únicamente es en el alto. Las reuniones las, tenemos, o las hemos tenido a nivel nacional con las tres regionales, con participación de nuestros ejecutivos, nuestra. Eh, independientemente de eso, en cada regional, por supuesto, tenemos un gerente que se encarga de, de este tipo de, de, de tareas, entre otras, por supuesto y que eh, se han llevado adelante una serie de reuniones, tenemos ahí las, las copias de las actas y demás, donde se puede evidenciar que no ha habido un descuido en la atención de nuestros compañeros, por una parte. Por otra parte, respecto de la vulneración de sus derechos, eh, nosotros podemos garantizar que bajo ningún criterio, en ningún momento, se ha vulnerado ningún derecho constitucional de nuestros trabajadores. Es más, creo que SAPSA es una de las empresas que privilegia al trabajador, no solamente... En el, en el cumplimiento de sus, de estos derechos laborales sino también en los beneficios que tiene el, el trabajador de SAPSA y eso tenemos que también decirlo públicamente eh, tiene un trato privilegiado por ejemplo si lo comparamos hasta con un funcionario público. Eh, tenemos diferentes tipos de beneficios para ellos, por ejemplo, tenemos, um, siempre cumplimos con el pago de primas, uh -huh. quinquenios, con los aguinaldos, eh, por ejemplo, este año hemos tenido un incremento del 5.5%, lo hemos aplicado en su totalidad, eh, tenemos para nuestros funcionarios alimentación diaria, tenemos transporte para nuestros funcionarios, gastamos alrededor de 54 mil bolivianos en transporte, vale decir, eh, tenemos por ejemplo la rotación de, de trabajo y otros beneficios que de lejos muestran que SAPSA es una empresa que cumple con, con nuestros trabajadores en el marco de la normativa porque por supuesto tenemos una reglamentación seria, tenemos que cumplir estándares internacionales y demás y en ese marco entendemos que hemos cumplido a cabalidad y eso lo podemos evidenciar incluso con notas del, del mismo Ministerio de Trabajo. Entonces eso nos da a pensar nosotros a nosotros que hay otro trasfondo que puede llegar a ser político porque no, no entendemos a cabalidad de, que si estamos en, en reuniones, en tratativas, por supuesto con presencia de nuestro gerente regional, que es quien habla a título de SAPSA, en representación de SAPSA, es un alto ejecutivo que tiene voz de mando, que tiene capacidad de decisión y demás, no entendemos por qué tenemos que, llevar, que llegar a estas instancias. Eh, por supuesto, eh, hay voces disonantes ahí que hablan políticamente, ustedes ya no van a estar en el poder y esas cosas que nos hacen pensar que pareciera que hay un, esta, esta tendencia política, preferimos pensar que no, porque nosotros queremos trabajar en el marco de la normativa, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, si me permite, Waldo, ¿existen estos acuerdos firmados? ¿Se ha trabajado con ellos? Porque estamos hablando del conflicto solo acá en La Paz. Con ellos, si nos puede explicar un poco también sobre esto. Eh, sí, efectivamente nosotros hemos estado sosteniendo pues, una serie de reuniones, eh, hemos debido sostener alrededor de unas ocho o nueve reuniones, ...para atender más o menos unos 76 puntos... ...que han sido eh, requeridos entre pequeños y grandes... ...con relación a una mejor eh, condición de trabajo, ¿no? Sin embargo, creemos, como bien decía el gerente general... ...de eh, que eh, son, somos trabajadores privilegiados... Eh, ...comparados con otros trabajadores en el país... ...algo que se le olvidó eh, mencionar a nuestro gerente general... ...es, por ejemplo, que el salario mínimo en, en Sapsa... Uh -huh. ...es casi el doble del salario mínimo nacional... ¿No? Entonces ya estamos hablando de un, un, un trato que es muy preferencial, muy diferenciado. Y justamente, eh, bueno, un poco antes de que empiece este, este uh -huh. pequeño... Eh, ...conflicto que afecta a un grupo de pequeño de trabajadores también... ...nosotros hemos sostenido reuniones tanto lunes como martes... ...con la correspondiente suscripción de acuerdos a nivel regional... ...y por supuesto también planteando una estrategia a nivel eh, nacional... ...y creemos, reitero, de que estos, estas medidas no obedecen a la realidad... ...de las, de las acciones que ha venido desarrollando la, la gerencia... ...con relación a los trabajadores... Creemos pues en ese sentido que eh, al haberse atendido muchas de estas demandas, tanto regionales como nacionales, acá a la cabeza de nuestro gerente, pues eh, estamos dando cumplimiento pleno a todas, las, a, a todas las solicitudes que realizan los trabajadores eh, de, ambos, de ambos ámbitos, y no creemos conveniente no creemos pertinente que se hayan desarrollado este tipo de, de, de escenarios ¿no? entonces estamos eh, nosotros plenamente atentos a cualquier eh, posibilidad de mejora en cuanto a no solamente a, a temas salariales sino también a temas de eh, laborales con relación a equipos de protección a, a alimentaria de trabajo una atención especial a, a características diferenciadas de salud eh, nosotros estamos permanentemente eh, Haciendo evaluaciones del, del, del impacto ambiental en, en el aeropuerto Mediciones eh, tanto ópticas como auditivas, por ejemplo Para precautelar la salud de nuestros trabajadores Y eh, obviamente todas estas acciones pues las, las asume la empresa con mucha, con mucho, mucha responsabilidad ¿no? Entonces eh, creemos que las acciones que se están desarrollando Son de carácter político y tienen cierto matiz de irracionalidad No justifica las movilizaciones eh, Por eh, lo que estoy entendiendo, son siete o reuniones que ustedes han sostenido ¿En cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Es, la, es el colectivo, son todos los que están en esa misma posición. Se ha podido establecer diálogo con los mismos dirigentes, no Ajá. sé, si me puede explicar por favor. Como le digo, mire, a nivel nacional somos más de 800, casi 900 trabajadores, eh, como bien en, me las, decir, tres, en las tres uh -huh. terminales y el conflicto solamente radica en un grupo de alrededor de entre 40 42 trabajadores acá en La Paz, de los casi 300 que somos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, pero más allá de aquello nosotros hemos tenido acercamientos con este grupo de, de representantes del sindicato y hemos ido avanzando en esta temática, no solamente en esta, sino en muchos otros temas que, reitero, nosotros tenemos las actas firmadas y, eh, bueno, reitero, nos parece sumamente irracional, sumamente eh, distante de la realidad de la empresa estos requerimientos que están, están dando también un poquito la tranquilidad y la seguridad de nuestro aeropuerto e incluso la imagen de la misma terminal. Requerimientos no son atendibles, eh, ni siquiera se, se, se negocian, eh, o lo, lo que me explicaba hace instantes, No, sí, ya, ya se han atendido y tienen las mejores condiciones. ¿Qué más se están pidiendo en términos simples? A ver, eh, en, en lo corto lo que podemos manifestar es que ellos están pidiendo que apliquemos un estudio que se ha realizado en el 2013, que se denomina reingeniería. Uh -huh. Esta reingeniería... Es Lamentablemente varios de nuestros compañeros la asocian únicamente a un incremento de salario. Vale decir, más allá de las condiciones que hemos explicado y hemos aclarado, eh, que no están vulneradas bajo ningún criterio, bajo ningún, ningún punto de vista, eh, ellos eh, pretenden, por supuesto, que nosotros como... ...administradores de SAPSA dispongamos de cursos económicos adicionales... ...que van más allá de la posibilidad de SAPSA porque ya empieza a comprometer... ...la autosostenibilidad financiera de la empresa. Y este estudio realizado en el, ya en el 2013... Eh, por ejemplo, nos, nos propone, por supuesto, por una parte, una nivelación de, de, de salarios desde, esa, desde esas fechas, eh, que no se podrían pagar retroactivo, que era lo que me estaban consultando, que no podríamos pagarla este año, por uh -huh. ejemplo, porque sería imposible, nos pone en riesgo a la, a la empresa nos pone en números ojos, eh, nos, nos, llega, nos lleva a una empresa deficitaria cerca del, cerca del quiebre. Entonces es una isacionalidad, consideramos nosotros, esta, esta exigencia y que no podría ser atendida en términos financieros por, por SAPSA en este momento. Por, me refiero a este pedido de incrementar el sueldo desde esta gestión, ¿no es cierto?, que es lo que nos piden, o sea, hacer un retroactivo. Que se nos complica mucho, y lo otro es que la, la piden, eh, si hacemos una lectura de la nota que ellos han enviado a la COOP, al Ministerio de Trabajo, piden que se implemente en su totalidad mm. este estudio de la de ingeniería... Y la ingeniería, visto así como un conjunto, como un instrumento que permite un, una reconfiguración total, tanto en términos de proceso, funcionalidad, uh -huh. eh, nos permite a nosotros repensar la forma en que nosotros damos el servicio en función de nuestros objetivos, representa una implementación muy seria. No es solamente el incremento salarial. Implementar un instrumento de características cambia la estructura organizacional. Misma ¿No podría hacérselo así de manera inmediata? ¿verdad? De manera inmediata eh, representan, eh, eh, en realidad, poner en números rojos a la empresa. De manera inmediata representa, en términos generales, alrededor de un millón de bolivianos de incremento por mes. Solamente yo estoy hablando de los niveles salariales. Representa una nueva estructuración y nuevas funciones para todos los, no todos, pero la gran mayoría de los funcionarios. Porque se ha hecho también un estudio de, tenemos una, un estudio del, de la disponibilidad, por ejemplo, funcional y la relación funcional, más bien, de las funciones de cada uno de los trabajadores, de los puestos de trabajo, un manual de descripción de cargos, etc. Es un documento completo que habla de toda la, esta estructuración que debería complementarse y hacerla. De la noche a la mañana, realmente sería eh, prácticamente imposible para, para SAPS. Y con esto me permito, por favor, continuar. Uh -huh. En términos económicos, implementar todas las ingenierías en este momento eh, no, no es factible en términos económicos también para SAPS. Tampoco ¿no? se puede asumir. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es la situación? ¿Existe una posición muy radical en los trabajadores en la dirigencia, tal vez? Bueno, lo que hemos percibido es que quizás existe un, un determinado grupo de personas que a quienes se les ha explicado la situación, la, la situación económico-financiera de la empresa y que quizás no están comprendiendo la magnitud de lo que representa el reestructurar todo lo que, <coughs> que conlleva la empresa, no solamente temas salariales, sino también, como mencionaba el gerente, a nivel funcional, logístico, operacional, etcétera, etcétera. Entonces eh, creemos nosotros que existe una, una suerte de eh, intransigencia en el sentido de eh, buscar un, una comprensión adecuada acerca de lo que el, el estado en el que podría quedar la empresa una vez implementada esta, esta parte de la estructura. ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, eh, creemos también, como lo decía el gerente general, de que en, en, los otros compañeros en, en los aeropuertos de Cochabamba y Santa Cruz han comprendido y han, valer, y han evaluado la, la realidad de la, de la problemática y la solicitud de, de este sindicato, y eh, bueno, pues en ese sentido han, han decidido eh, acompañar las gestiones de la empresa con relación a ello, pero en este caso vemos un grupo reducido de trabajadores en La Paz que eh, todavía pareciera que tuviera dudas con relación a, la, a los estados reales financieros de la empresa uh -huh. y en ese sentido pues nosotros estamos tratando de lograr una mayor comprensión con relación a que estas, estas eh, actividades y estas tareas que deben ser implementadas pues deben conllevar un grado de responsabilidad que acompañe a la salud financiera de la empresa para no generar un, un escenario adverso o negativo. Quiero cerrar la entrevista con lo siguiente, si me permite, Oscar. Sí. Eh, ¿Se está pensando eh, más adelante en si sí atender? ¿Es necesario tener una reingeniería, todo lo que se ha planteado? No es el momento, pero ¿sí está plan planteado y planificado para más adelante? Eh, no, por supuesto. Eh, y ahí, si usted me permite, por ejemplo, tenemos que entender que SAPSA, hoy, hoy por hoy, gracias a, a la nacionalización uh -huh. y a las posturas y decisiones políticas que se han ido tomando, está en un nuevo escenario, mucho más competitivo, incluso a nivel latinoamericano. Somos aeropuertos internacionales uh -huh. que no tienen nada que envidiar a otros aeropuertos. Por supuesto que tenemos un flujo aún seducido, pero el escenario, eh, el nuevo contexto de SAPSA, después de la nacionalización, es totalmente distinto. Nuestros compañeros, nuestros compañeros trabajadores, por ejemplo, antes estaban en empresas como, como Protensa varias de esas que no cumplían con los derechos laborales de nuestra gente. Hoy por hoy, como le digo, pagamos horas extras, pagamos horas nocturnas. Eh, nuestro, nuestro salario básico es casi el doble de lo que tenemos en el salario mínimo nacional. Eh, nosotros, eh, en términos de inversión, por ejemplo, fíjese, solo permítame darle un dato, en los últimos 12 años que tenemos como inversión, uh -huh. en los siete años han sido, los siete primeros han sido bajo la administración privada y han invertido 13 millones de bolivianos, nosotros a la fecha en cinco años vamos a invertir alrededor de 400 millones de bolivianos, hemos mejorado las pistas, hemos ampliado las terminales, hemos mejorado y modernizado la tecnología, tenemos bomberos que son envidiables a nivel latinoamericano, los strikers que cuestan más de 850 mil dólares cada uno, están a la altura de los aeropuertos más grandes del país. Planeta. Y eso por supuesto, imagínense, requiere también, entre otras cosas, que nuestros oh, bomberos o nuestros técnicos, y si esto es aplicable a otras áreas, tengan que estar en mejores capacidades como antes. Antes teníamos un, bombeo, un, un aguatero con una, una bomba de agua. Hoy tenemos excelente equipamiento, pero esto está acompañado también de la capacitación y las habilidades técnicas de nuestros funcionarios. Y eso también tiene que ser considerado, por supuesto, en la actualidad, para poder tener un trato, una remuneración tal, tal, eh, a la altura de lo que corresponde. Entonces, cerrando esta parte, el escenario es totalmente diferente hoy que hace cinco años. SAPSA, aeropuerto internacional internacionales, cuando menos, ustedes saben. Por supuesto, hay mucho que mejorar, siempre hay que hacer las cosas, siempre hay que mejorar, siempre hay que actualizar y demás, pero son aeropuertos que están a la altura de cualquier aeropuerto internacional en el país. Y estas actitudes en realidad no van en, en contra mía, no van en contra de las autoridades, sino van en contra de nosotros mismos como país, porque nuestra imagen se ve altamente afectada, un turista se asusta, no da buenas referencias, imagínese, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que también considerar, por eso viendo que no vulneramos ningún aspecto de, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros trabajadores, que hemos tenido reuniones constantes, 76 puntos se han tratado, lo han manifestado. Nuestro gerente del alto, etcétera, no, no entendemos por qué se, hayan, se han llegado a tomar eh, estas medidas. Ojalá ¿no? Que tengamos un escenario mejor más adelante. Ojalá. Muchísimas gracias. Les pues... agradezco muchísimo. Otra vez, gracias por permitirnos comunicar esto a toda la población eh, y me alegra mucho que sea a través suyo. Ustedes siempre nos han estado... Eh, con su imparcialidad permitiendo este tipo de cosas, así que nosotros somos los agradecidos. Es un gusto haberlo entrevistado, el gerente general también, eh, un gusto que nos haya acompañado. Muy agradecido soy yo, gusto soy yo y muchas gracias por permitirnos este espacio.